Ofrecemos la palabra a continuación en representación de Transparencia Internacional a don Alberto Prej. Muchísimas eh, gracias, muy buenos días. Voy a compartir una presentación. Mi nombre es Alberto Prej, soy director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional y además miembro del directorio de Transparencia Internacional. Aprovecho de hacer extensivo los saludos de nuestro directorio eh, a todos ustedes y Nuestros más de 100 capítulos están muy atentos de lo que aquí puede pasar. Este es un proceso inédito, es un proceso que puede servir de modelo para muchos otros países y también, por supuesto, los aspectos de probidad, transparencia en el, en el marco de, de, de este proceso tan histórico eh, van a ser fundamentales. Yo no me quiero repetir eh, en lo que nosotros ya hemos presentado en la Comisión de Ética, donde tuvimos una presentación más, más extensa, eh, pero sin embargo hay algunos puntos que no tenían que ver directamente con la Comisión de Ética y que para nosotros era importante presentar en esta Comisión de Reglamento. Contarles brevemente que, como ya les dije, nosotros lo que buscamos es generar un mundo donde eh, los ciudadanos podamos vivir eh, libres de corrupción, podamos hacer eh, nuestra vida eh, sin tener que pagar un soborno, eh, sin tener que a pedir un pituto, eh, sin tener que eh, buscar algún tipo de acto que fuera reñido, no solamente con, con la ley, sino también con lo que son nuestras propias convicciones de lo que pensamos para un buen, un buen vivir. Y para esto, eh, en Chile nosotros estamos presentes desde el año 2003 y buscamos hacer un aporte sustantivo al, al combate de la corrupción. Hemos participado en general de los debates legislativos eh, en, esta, en esta materia desde, desde muy, muy inicio eh, cuando estos debates se empezaron a dar posteriormente al, 2000, al 2005, sobre todo. Antes de, de caer en el reglamento, me gustaría hacer una, una pequeña reflexión de que el, el reglamento puede quedar perfecto, pero ese reglamento no va a tener ningún tipo de sentido si es que no... Eh, tomamos en cuenta otros aspectos que quizás uno no podría nunca plasmar en un reglamento, que tiene que ver primero con la actitud propia de cada uno de los convencionales y de las convencionales. Es muy, muy importante de que eh, exista un convencimiento de que lo que ustedes están haciendo es, es algo que efectivamente va a dejar una huella importante, esperamos en, los próximos, en las próximas seis siete décadas de, de nuestro país, ojalá más. Lo segundo, eh, por supuesto, eh, permitirse al control social, y es por eso la importancia de eh, el, el poder entregar herramientas de difusión de la convención, el acceso a la prensa eh, eh, a, las distintas, a las distintas sesiones, el poder estar siempre disponible a poder contestar preguntas y también, de hecho, nosotros hacemos la recomendación de que se tomen en cuenta las medidas que la Contraloría General de la República ha entregado para eh, en materia de comunicaciones en redes sociales cuando los convencionales ocupen las redes sociales para eh, uso de la convención. Y vemos que lamentablemente hay convencionales que bloquean a personas que a veces opinan distintas. Eh, obviamente nosotros hacemos la salvedad que aquellos que ataquen, difundan el odio, etcétera, obviamente pueden ser bloqueados. Y, y, y ahí uno puede ver cuáles son esas categorías donde el bloqueo cabría, pero, pero creemos que se debe avanzar hacia allá. Y por supuesto el control externo que tiene que ver con la legalidad, que tiene que ver con el reglamento y tiene que ver también con algo que proponemos nosotros eh, en, nuestro, en nuestro documento que es tratar de dejar de lado el autocontrol, eh, más bien basado en la experiencia que tiene nuestro Congreso Nacional de Comisiones de Ética está bien tener una comisión de ética interna pero también dejar algunas materias a externos, a, a personas que sean independientes y que eh, puedan, por ejemplo, resolver amparos en el caso de eh, eh, denegaciones de acceso a la información o, por ejemplo, eh, sanciones éticas que pudieran ser cuestionables eh, lamentablemente eh, el autocontrol no ha funcionado, ha funcionado quizás con mayor vigor en la Cámara de Diputados, en el Senado, la verdad que son pocas las sanciones y las sanciones además tampoco generan el, el efecto deseado. Para eso, nosotros tenemos una iniciativa donde ustedes van a poder ver con mayor detalle, estamos haciendo seguimiento diario al, a la convención, eh, a los gastos de la convención, a las declaraciones de patrimonio de interés, a los gastos eh, en, en, en todo tipo, que es convencióntransparente.cl financiado por la Unión Europea, eh, y donde queremos promover estos estándares y, bueno, eh, esta, esta plataforma está a disposición de cada uno de ustedes como convencionales también para poder cumplir su rol eh, al interior de la, de la, de la convención. El marco legal que tenemos, ya sabemos, es limitado, el, el, el, el, el importante acuerdo del, del mes de noviembre solamente establece dos, dos leyes que debiésemos seguir eh, y además condicionadas a ciertos sujetos, que son la ley 20.730, la ley 20.880. Eh, ahí no voy a entrar en, en mayor detalle porque los pusimos en la Comisión de Ética, pero creemos que hay que eh, tomar en cuenta otras normativas. Nosotros hablamos de 25 normas que hoy día se aplican eh, y que no hay que inventarlas y que están o en la Administración o en el ámbito parlamentario y que pueden ser homologables a la Convención. Eh, y por otra parte, extender a quienes le aplican esas normas. Muchas veces, por ejemplo, el lobby no ocurre directamente con un convencional, sino que ocurre con sus equipos, con los asesores, con el personal técnico, etc. Creemos que eh, las, eh, las eh, eh, normas de lobby, pero también las normas de declaraciones de patrimonio de interés deben extenderse a otro eh, tipo de sujetos eh, obligados. Esto todo está... Eh, eh, consagrado, con, con, compilado en este documento, que se llama Proteger el Interés Público, porque lo que buscamos es no generar eh, exhibicionismo, ni mucho menos, lo que queremos es proteger a la, a la Convención, queremos que le vaya bien a la Convención, y desde Chile Transparente estamos comprometidos con, con ello, y por lo mismo creemos que con estándares importantes de transparencia, de probidad, vamos a proteger ese, ese fin, al final ustedes están acá para hacer una, una constitución, eh, y lanzamos en el mayo de mayo 2021 este documento. Como decía, este documento tiene 25 propuestas, no voy a entrar en el, en el detalle de ellas eh, porque ya las entregamos a la Comisión de Ética, eh, pero que más, que más que nada buscan no solamente regular la actitud de los convencionales, sino también de la convención como todos. ¿ah? Esas propuestas están en distintos, en distintos ámbitos. Voy a pasar rápidamente ellas porque... Eh, ya las conocemos, pero quizás la más importante y distinta a lo que hemos escuchado es que exista efectivamente un control externo para ciertas materias. Eh, no hablamos de eh, que ustedes tengan que contratar a alguien ni externalizar sus propias funciones, pero sí, por ejemplo, eh, generar eh, un, eh, un panel, una comisión de tres, cinco miembros, de, de personas destacadas, de amplio acuerdo eh, en, en, esta, en esta materia, nunca organizaciones, por supuesto, eh, y que tengan funciones muy específicas amparos de acceso a la información, casos de incumplimiento, de, de la normativa interna eh, también eh, ver eh, por ejemplo, si ocurrieran denuncias graves en materia de acoso nosotros proponemos, un, y le, le presentamos a la Comisión de Ética un manual de acoso un, eh, y que nos, nos parece algo, algo fundamental, que, que tenga que ser tratado y creemos que el autocontrol podría ser limitativo por las mismas lógicas que tienen los órganos colectivos, o sea, eh, ustedes cuando, cuando tienen eh, deliberaciones son deliberaciones que son profundamente políticas y las deliberaciones políticas muchas veces confunden los, los planos, en cambio una organización externa eh, de tres cinco miembros podría estar absolutamente aislado de esas, consideraciones, eh, de esas consideraciones más políticas y además, bueno, nosotros señalamos que tiene que ser a honorem, eh, creemos que acá hay que ponerse al, al servicio del país. Eh, establecemos también una serie de sanciones que creemos que tienen que estar en el reglamento, eh, pero... Eh, y este debate lo tuvimos eh, en la Comisión de Ética. Somos bien claros que acá la sanción nunca puede ser la destitución del convencional, ni mucho menos, sino que acá estamos hablando de sanciones de multa, eh, descuentos de la dieta, pero la sanción más importante es la publicidad de la sanción. Ah, o sea, ustedes eh, se deben a, a, a sus electores y evidentemente la sanción más importante, si hay un incumplimiento ético, es la publicidad eh, misma, misma de la sanción. Más allá de que, por supuesto, los tribunales de justicia tienen que hacer su trabajo eh, si es que ocurriera un acto reñido con... Eh, nuestra, nuestra nuestro Código Penal eh, u otro tipo otro tipo de normas. ¿Qué, ¿Qué señalamos eh, específicamente para esta comisión? Nosotros eh, somos el organismo encargado en Chile de hacer la medición de la red de transparencia legislativa y estamos cada dos o tres años midiendo eh, la calidad de transparencia en los distintos congresos de la región. Y, y hay brechas importantes en nuestro Parlamento y que esperamos que la Convención no las tenga. Lo primero, hacer explícito cuál es la normativa que ustedes van a decid, decidir respetar. O sea, por ejemplo, si el día de mañana ustedes deciden en materia de transparencia no vamos a crear nada nuevo, sino que vamos a ocupar la ley 20.285, que es la ley que rige al, al, al Estado, al Estado chileno en esta materia. Hacer explícita eh, que van a ocupar esa norma, en qué la van a ocupar, en qué no la van a ocupar. Eh, por supuesto que el reglamento sea público y muy importante que tenga lenguaje claro. Eh, esto no nos puede pasar de que el reglamento sea tan intrincado que eh, ni siquiera los redactores lo entiendan. Y lamentablemente tenemos experiencias así, donde finalmente el, el, el, el tecnicismo jurídico termina eh, comiéndose la publicidad del acto. Generar normativa sobre gestión documental, este es un proceso histórico, nos preguntábamos de los primeros días, las preguntas que lanzamos desde Chile Transparente era, bueno, ¿hay acta de la primera sesión? ¿Quién tomó el acta? ¿Quién fue? Hay acta de la segunda sesión, cuando tuvieron las votaciones a mano alzada los primeros días, ¿quién tomaba? A, eh, ¿Qué convencional había marcado? Qué? Eso no solamente es fundamental para la certeza del acto propiamente tal, sino para la historia. Y eh, cuando uno lee la, la, la historia constitucional, evidentemente son actos importantes. Obviamente eso ha sido subsanado y hoy día eh, eh, esto, esto está en mucho mejor eh, en mucho mejor pie. Y de hecho señalamos que ojalá en 48 horas las actas estén eh, siempre, siempre públicas. Un proceso claro, transparente para solicitudes de información. Nosotros proponemos ahí disminuir algunos plazos, etcétera. Publicar las citaciones con antelación. Eso es algo que todavía nosotros vemos que debe corregirse. Entendemos que están en instalación, pero incluso uno no sabe muy bien cuándo sesiona, quién, quién viene, etcétera, Y eso debiese, debiese estar por lo menos con 48 horas de, de antelación. El repositorio público de documentación. Ahí el trabajo documental. ...tienen a la mano a la Biblioteca del Congreso Nacional... ...que es una joya ¿eh? en estas en esta materias... ...entonces a, aprovechenla, eh, por supuesto... ...y algo muy importante no publiquen, y esto yo sé que puede parecer muy raro para un reglamento, pero es fundamental, no publiquen en PDF o en fotos, sino publiquen en HTML, publiquen en formatos reutilizables, cosa que la información le sea útil a la prensa, le sea útil a los ciudadanos. Yo creo que el hablar con lenguaje claro, el poder poner que eh, lo que ustedes hagan sea efectivamente reutilizable es muy importante informes periódicos de ejecución presupuestaria, hemos visto que aquí hay un, hay un, hay un tema importante, nosotros le estamos hace, haciendo seguimiento a través de la plataforma de compras públicas diariamente a las compras que, eh, que la, la, la convención realiza a través de la Secretaría General de la Presidencia, pero es importante que, y ahí quizás es más bien materia de la Comisión de Presupuestos, que estos informes periódicos eh, existan de manera también clara y, compre, y, y comprensible. O sea, cuando se toma la decisión de hacer un trato directo, que es la excepción a la ley de compras públicas, la justificación tiene que estar clara. Un minuto, me queda. Entonces, bueno, eso no está idea claro y es importante que se haga. Muy claro el organigrama de la convención, cuando el definitivo, con una comisión permanente de participación ciudadana, ya está, ya está establecida. Y las estadísticas, por supuesto, con enfoque de género sobre la participación ciudadana, audiencias públicas, y que se vea claramente que este es un proceso abierto. Eh, para, para terminar, también, por supuesto, la obligatoriedad de realizar audiencias públicas. Eh, esperamos que la pandemia vaya cediendo y permita también el acceso de más personas a, a los debates. El reglamento es fundamental porque, finalmente, no solamente regula a la, a la, la, el, el, el, diario, el diario vivir de la Convención, sino que también protege el sentido democrático del proceso constitu, constituyente constitucional y hace más posible amplia la participación y el debate de los, de, los mecanismos de deliberación. Eh, quisiera agradecerles, nosotros les mandamos una, una minuta y quedamos como organización completamente disponibles al, al éxito de este proceso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Alberto. Y completa este primer panel. Perfecto. Alberto. Gracias, gracias, convencional eh, Chaín. Eh, existe una buena práctica muy simple... Eh, que antes de que se inicie una comisión, por ejemplo, una audiencia pública, cuando se lea la tabla, se indica y se da un espacio para que aquellos que sientan que tienen un conflicto de interés lo declaren. Al conflicto de interés no hay que tenerle miedo, hay que transparentarlo. Los conflictos de interés existen. El día de mañana, si viene una junta de vecinos acá a exponer, y alguno de ustedes es socio de esa junta de vecinos, tiene un conflicto de interés. ¿Lo inhibe? No, no lo inhibe pero es importante que lo declare. Entonces se abre el espacio y se dice, ¿algún convencional tendrá algún conflicto de interés? Sí, yo soy socio de esta junta de vecinos, sí, yo soy parte de este club deportivo, sí, yo soy, como nos ocurrió el otro día, eh, parte del Consejo Asesor de Chile Transparente. Eh, entonces es más bien declararlos, cosa que quede en el acta eh, de que eso, eso ocurra. Esa es una buena práctica que inhibe aquello. Obviamente, si el conflicto de interés es de mayor entidad, eh, ya eh, se tiene que pasar a otro tipo de normas, que son las normas de inhabilitación, y ahí nosotros proponemos un mecanismo de semáforo para que efectivamente esa inhabilitación se dé en, en el respectivo momento. Pero vemos que esa inhabilitación más bien tiene que ver con el voto y no con la discusión propiamente tal. Tengo otra pregunta para Alberto. ¿Conoce la norma de conflicto de interés que aprobó el Pleno de la Convención Constitucional? ¿Cómo la evalúa? Eh... Escucha la letra bien mala al convencional. ¿Es posible que los expositores tengan conflictos de interés? Voy a partir de, de atrás para adelante. Sí, por supuesto. Todos tenemos conflicto de interés. Todos somos padres, hijos, nos enamoramos, vivimos en la vida social. Eh, yo creo que no existe alguien que no tenga un conflicto de interés. Lo importante es que si ese conflicto de interés nubla eh, la eh, decisión que ustedes tienen que tomar. Si el conflicto de interés es tan importante y de tal magnitud que le genera, voy a perdón, voy a ser muy pedestre para contarlo, si le genera un dolor de guata, si no los deja dormir tranquilos, ¿ah? si le genera un inconveniente ético, ¿ah? evidentemente ese conflicto de interés es de una magnitud que está nublando y poniendo su interés particular sobre el interés general. Ustedes están para, aquí para generar algo, un interés colectivo, proteger ese interés colectivo. Entonces, dicho eso, sí, por supuesto que los, los expositores tienen conflicto de interés y tienen intereses. Cuando China Transparente viene a exponer acá es para convencerlos a ustedes de que nos hagan caso. Cuando el Rumbo Colectivo viene acá a exponer es porque quiere que sus propuestas sean tomadas en cuenta. Obviamente estamos haciendo una actividad, uno podrá ponerle distintos nombres, y esta es una discusión súper larga, si hacemos advocacy o hacemos lobby, eh, pero, pero sí, evidentemente somos partes interesadas y ustedes también son partes interesadas, por, por supuesto. Respecto a la norma específica de conflicto de interés, no podría dar una respuesta, no la, hemos analizado, no la hemos analizado a fondo, pero lo que nosotros proponemos es una norma muy simple, que es una norma que por lo demás ha estado en discusión para proponer... para ponerse en, en, en, en el Congreso Nacional y que no, no ha funcionado, lamentablemente. Que se genere un semáforo de conflicto de interés. Nosotros, por ejemplo, tenemos hoy día una plataforma donde podemos mapear esos conflictos de interés de manera bastante simple, en, en convención transparente, y uno podría ver que, por ejemplo, si se está discutiendo... Eh, la propiedad eh, de los minerales o determinados minerales y tú tienes un convencional que es dueño o accionista principal de la principal minera de ese mineral, evidentemente ese es un conflicto de interés de tal magnitud que debiese llevar a una inhabilitación. Distinto es si tú tienes un pequeño pilquinero que es parte de esta convención y que eh, no participa en el mercado minero pero tiene una pequeña participación. ¿Inhibirá? Entonces, como eso no lo podemos dejar solamente a... Manos de el, del convencional, nosotros lo que proponemos es que esté un en externo entre en un semáforo y diga, mira, a juicio de nosotros, habiendo hecho la evaluación, aquí más bien hay una luz amarilla o una luz roja, obviamente quien toma la decisión finalmente es cada uno de los convencionales, eh, porque entendemos que, que no se puede impedir ¿ah, eh, de persigue el voto y por eso la inhabilitación es un, es un, acto, es un acto particular. Pregunta para Transparencia Internacional. ¿Qué criterio y forma para elegir a personas que integren de manera externa la Comisión de Ética? Sí, eh, lo, lo que nosotros señalamos es que sean ojalá personas que provengan eh, de la academia o que tengan una expertise en materias en materia éticas y de resolución de conflictos éticos ah, en el tiempo. Ah, existen eh, muchísimos académicos que se dedican a esto en distintas universidades del país, en todas las regiones, eh, también en otros ámbitos, ¿ah? pero en el, estamos pensando más bien en el ámbito público, eh, personas que hayan tenido una trayectoria destacada en esta materia y que generen gran consenso, eso es finalmente lo, lo más importante. Eh, obviamente no puede ser un órgano externo cuoteado, porque con, tendríamos el mismo error que hemos cometido por, durante mucho tiempo, y entonces al final lo que trasladaríamos son los vicios de la autorregulación a la regulación externa. Entonces buscamos más bien un modelo, y entendemos que por el, por el ánimo y por el espíritu de esta convención es un modelo realizable, donde se puedan identificar, incluso se podría abrir un concurso, un concurso público, las personas que estén dispuestas a hacerlo, ustedes pueden evaluar esas propuestas, obviamente siguiendo los criterios también de paridad, de, de, de integración, eh, de integración también de, de, de otros tipos que eh, ustedes puedan, puedan con, entender que es importante, regional, eh, etcétera. ¿No? Pero, pero eso buscamos, más bien. Y, y vuelvo a insistir, es algo residual, ¿no? El problema es que ahí es donde se generan los conflictos. El conflicto no se genera con la solicitud de acceso a la información que ustedes contestan, el conflicto se genera con la solicitud de acceso a la información que ustedes deniegan. El conflicto, el conflicto no, se, no, se, no se genera cuando ustedes aceptan una reunión de lobby, se genera cuando la deniegan. ¿ah? Entonces, en esos momentos, o cuando alguien nos inhabilita debiendo supuestamente inhabilitarse, ¿ah? o, o no paga la multa, o etcétera. Entonces, ahí es bueno, como no tenemos contraloría, como no tenemos consejo para la transparencia, porque esos órganos no pueden eh, efectivamente cumplir con ese rol, eh, que sea este, este órgano externo. Y Mauricio Daza, finalmente, para también Alberto Pérez, ¿cuál sería la forma más eficiente de explicitar y tratar el interés de personas y organizaciones de la sociedad civil que comparezcan ante la Convención? Y entiende que la propuesta que hizo el semáforo se refiere solo al conflicto de interés de los propios convencionales. Sí, ahí, bueno, tenemos el problema del desde, ¿no? ¿Cuál es el desde que al cual ustedes están obligados? La ley 20.730, entiendo que están trabajando con la Secretaría General de la Presidencia la disponibilización del formulario de inscripción de, de organizaciones, pero la verdad que ese formulario es bien desde. ¿Ah? Ese formulario básicamente uno lo que tiene que decir es quién es, el RUT, y el directorio de la organización, aunque ¿Ah? muchas veces el directorio de la organización no dice mucho porque eh, no todas las organizaciones de la sociedad civil tienen directorios muy activos, etc. Entonces, nosotros proponemos que, si pudieran, ese, a ese formulario incluirle otros campos. ¿ah? O sea, ¿cuál es el interés específico que buscan? Por ejemplo, ¿ah? eh, Chile Transparente comparece el día de hoy porque el interés que nosotros buscamos es poder que las 25 medidas que proponemos sean parte del reglamento de la, de la Convención. Explicitar el interés que tiene, eh, que tiene la, la organización. Y además, bueno, poder pedir quizás algunos otros datos. Obviamente, la página web que ustedes puedan analizar, conocer quién es. Eso es bien relevante, ¿ah? porque... Eh, voy a decir algo quizás medio incorrecto, pero el, el, el mal se anida en, el, en, lo, en lo bueno, entonces muchas veces eh, bajo la función de fundaciones, ONGs etcétera, vienen otros intereses ¿ah? de contrabando, entonces lo importante es que ustedes conozcan esos intereses, no estén de contrabando y sean absolutamente transparentes Perfecto. Gracias por la pregunta Mauricio Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a dar por finalizado este panel. Les agradecemos a todos a quienes han participado y a, y a quienes han formulado preguntas. Muchas gracias.